Chafsitos, bienvenidos a Recetas para Ti. Hoy tenemos un exquisito pan tour. Y hoy vamos a hacer este rico pan relleno de queso. Si no tienes el queso que yo voy a ocupar, puedes ocupar cualquier otro tipo de queso que a ti te guste. Que vamos con la receta. Comencemos. Vamos a necesitar dos tazas de harina, media cucharadita de levadura seca, media cucharadita de polvos de horneo, y media cucharadita de sal, esto lo vamos a revolver bien para que se incorporen todos los ingredientes secos en la harina, esta harina no tiene polvos de hornear. Ahora vamos a agregar tres cucharadas bien grandes de yogur griego, es importante que sea un yogur griego sin sabor. Y ahora agregamos dos cucharadas de aceite, ojalá sea aceite de oliva. Agregamos 100 cc o media taza de agua tibia. Y comenzamos a revolver todo esto. Es muy probable que necesites eh, un poquito más de agua, así que ahí tienes que estar al pendiente. Y también recuerda que la taza que yo estoy ocupando es la que hace 200 cc. Ahora vamos a mezclar todo Yo ya lo pasé a la mesa para poder amasar muy bien Y cuando esto ya tenga esta textura es porque ya está listo Y lo vamos a dejar reposar por lo menos unos 15 minutos Va a un poco, no mucho Y ahora voy a amasar nuevamente Pero ahora voy a amasar solamente para dividir mi masa En esta masa te alcanzan seis pancitos ahora vas a tomar una de esas masitas y las vas a comenzar a estirar vas a poner muy poquita harina no mucha y vas a estirar con un olero hasta que esto tenga un porte considerable como el porte de tu mano vas a agregar un puñado de espinaca y la vas a poner en medio de la masa la espinaca puede ser cortada o puede ser entera también la puedes reemplazar por acelga y también vamos a agregar queso este es el queso feta pero también lo puedes reemplazar por un queso ranchero en México que es muy muy parecido y si no tienes ninguno de los dos puedes reemplazarlo por queso mantecoso o queso gauda vamos a aplastar y con un oslero vamos a aplanar y esto se, se va a comenzar a agrandar lo ideal es que esta masa quede delgadita por ambos lados, pero con mucho cuidado para que no se rompa la masa. Si se comienza a deformar solamente tienes que eh, moverlo para que quede así cuadradito, si es que quieres que quede de esta forma. Luego en un sartén o en una placa vas a poner muy poquito aceite y lo vas a esparcir para que toda la eh, la lata o el sartén queden con aceite y cuando ya esté caliente vas a poner tus masitas y simplemente vas a esperar que esté bien dorado por ambos lados Si se infla la masa no te preocupes esto es muy normal ya que este es un pan típico que se infla cuando eh, se cocina Así que ya estaríamos listos con nuestro pan Estos chefcitos, te voy a mostrar cómo quedó este fabuloso pan. Mira, qué hermoso, qué delicia. Si sí, se te habla un poquito, puedes acá. un poquito más ahí. Pero ahora llegó el momento de la verdad y vamos a. realmente está perfecto, o sea, la espinaca, puedes ponerle acelga también si no quieres, eh, puedes ponerle acelga en vez de espinaca, te juro que es una mezcla muy rica, que queda deliciosa y de verdad que me traslada a cuando fui a Turquía y esos sabores tan tan ricos, así que te invito a hacer la receta, espero te haya gustado. Te invito a que te suscribas, dale like y también sígueme en todas mis redes sociales. Yo soy Bebi y esto fue Recetas para ti. Te dejo un beso. Chao.